¿Qué onda gente cómo están? ¿Qué Recién qué? agarré esa bazooka, ordené todo el inventario andas, y lo no? moví del lugar al pez. ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas anda del de culo, eh? hecho mierda, la miseria, anda <risa> la miseria. Andando <risa> como, <risa> como puedo, diría el viejo. Creo que yo me cargué todas las balas, ¿no? Sí, sí, andando, pero empezamos a matar como me. ¿Este tipo tiene un puesto pero para... en todo el juego? ¿tú? ¿Pero qué es esto? Parque es Centenario, boludo. ¿Qué onda? ¡Oh! Maletín supergrande. Me quedaba, pedo. Te dije que no te alcanza la plata. ¿Dónde eres.? No, una no, mierda. Silencio... ¿Sinela? Ah, tengo un montón de esto. De bueno, Amigo, tengo un montón. Queda pendiente... Que me cuentes tus experiencias con los robos. Eh, eh... Me han robado dos veces. Ah, bueno. Tres, si lo quieres poner de alguna manera. Contame de, de la peor a la más leve. Creo que la más leve fue cuando me robaron. No, ni siquiera me robaron. Tipo, fue la... la... ¿Puedes insultar a alguien? Sí, sí, por favor. ¡Pelotudo! No, no, mi, precept... mi... mi rectora, la rectora de mi colegio. Sí, ¿eh? eh, nada, la mina se le dio por sacarme el celular. Sí. Eh, porque lo estaba usando en una hora libre encima, ni siquiera era el... Uy, ¿qué pasó? ¡Lio! ¡Eh! ¡Luisera! ¡Luis! ¡Lo tengo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Yo no lo tengo más! la puta madre! <risa> oh, Luis, sos un pelotudo, ¿no? ¡No! ¡Boludo! ¡Pobre Luis! Recontra cagó, Luis, ¿no? no Está claro que está muerto, ¿no? ¿Qué es un manómetro? ¿Sabes lo que uh, me llama la atención? Uh, <risa> eh, no, exactamente eso, me llama la atención, pero. ¿Cómo puedes seguir hablando después de esto? No, no, no, me llama la atención cómo todos lo aman a Luis y todos se pusieron tristes con la muerte de John cuando lo conocimos. ¿Qué es el que se <risa> del, de del orto, ¿no? ¿Cómo se llama? ¡Adam Sadler! <risa> <risa> Tienen dos ojos excelentes, boludo. Son todos redes fachero, boludo. No, Luis, pará. Espera, espera, que te arreglo, boludo. Yo cuando era pibe, ¿sabes cómo tenía que curar herida? Pues yo no había estado en No, es que no va a hablar más. ¡Ya está, está Leon! No hay, no hay otra. Lo vomitaba, viste. Bah. No, me gustaba. Luis no. era. Uh, mira cómo se pone la santa, hecho mierda. Eh. Y le partió de. El... El culo. Le hizo Uy. un tercera... Un Luis. Tercera. Luis. No, Está muerto. Luis. O la Se asustaba. <risa> <risa> Sangre. Luis se asustaba, le gritaba. tenía con tuto Igual, tipo, lo conocimos dos minutos, Luis, boludo. ¿Qué son? Son las píldoras de... De Viagra. De Viagra, boludo. <risa> Oh mira. a oh, no, mira se, se parece imagen. Ashley y ya empiezo a putear, boludo, la reputa que me <ríe> salió. <no, ríe> <¿verdad? ríe> Vos tendrían que implementar el cachetazo. Ah, está ahí Ashley, boludo. ¿Dónde? Pagarán por tu muerte, lo prometo. ¿Cuánto es? Arre, Pagarán por tu muerte, lo prometo. Pagarán por, por tu muerte, tu... lo prometo. Uh, Ashley, pará. Vamos a hablar Ashley primero. ¿Es necesario? ¿Eh? Otra eh. vez. Eh, <risa> Ni pasaron dos minutos y yo está gritando, boludo, tirale con eso. Si tiro una granada? <risa> Tírale un no, boludo, Tírale con el la, con el jarro ese, boludo. ¡Eh! <risa> no, el... <risa> alto otra vez tira. ¡HELP! <risa> Digo, ¡Eh! <risa> <risa> no, le tengo que pegarme el rifle, boludo. Igual ahora le tengo que usar a esta, boludo, a Ashley No, nah, puedo usar nada, boludo. ¿Sí? Sí, vos tal Uf. yo voy a llegar. <risa> Pará, que... soy yo sí. o estaba de nuevo ahí? Sí, estaba de nuevo ahí Paran que estén, boludo Luis estaba de nuevo ahí boludo No, Luis estaba mortísimo. No, pero volviste atrás y creo que estaba, eh No, no estaba Luis, boludo Luis está muerto Ya sé, boludo, pero me pareció <risa> verlo Ay, ya, ay, ya. Me pegó un tiro en la cabeza Ups, ¿te imaginas? What? Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj pero boludo le rompí... Pero mate. Le rompí... <risa> <risa> pero boludo, ¿qué? Ashley murió por un tiro en el medio del cráneo. En las tetas, boludo. Le hizo un tercer pezón. <risa> ¿Por qué hicieras un tercer algo? <risa> ¡Boludo, me estás jodiendo! Bueno, pero en ese caso sí sería tercero. A no ser que Ashley tenga cuatro en cada teta. ¿Qué <risa> <risa> <risa> okay. ¿Qué le pasó? Alta sobre, eh, boludo. Tira un maso <risa> ¿Te iba <voy> a Un <risa> tiro a la gamba. No gritées, pendejo del orto. Dios mío. Ahí está Ashley. Vamos a morir Oye, Se queja, boludo. ¡Sale, corre, boludo! No, corre, corre, corre que viene de nuevo. ¡Ah! <risa> <risa> <risa> oh, ¡No, qué pendeja estúpida! Si jugar, <risa> <boludo>? <risa> ¡No vete! ¿Cuánto suele la cojugar, weá? ¡No! ¡Eh! ¡Para viejo! ¡Come! ¡Ah, oh. Comí. Voy a para Espera, para, para, para un cacho, boludo. Pásate en Nono Live. <risa> Pásate a Twitch. Pero la <risa> puta. ¡Oh! Ese muy tiro fue tiro, muy arriesgado, muy eh. Muy ¿Qué me mirás, la.? <risa> que, <risa> ¡Que vuelve! ¡Que vuelve, estúpido! No, no, no, no, no, lo que pego, lo que pego, lo que pego, lo que pego. <risa> <risa> eh, ¡Me manchaste la pollera con sangre, viejo pelotero. ¡Dale, Ashley! Me voy a tomar mi tiempo. Arre... Me fueron por ¿Cómo quemamos uno. <risa> Tengo un cobollo. La conchera lo está cerrada. Oh Dios mío. Oh, oh no. Mío. <risa> <risa> a mí no el supremo. ¿Dónde <risa> estás? Oh Dios mío. No. Para porque sí encima la agarraron, ¿no? ¿Dónde estás, pendeja de mierda? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. No, no, no, no, no, no, no. Para. ¡Ahí va, ahí va Ashley! ¡Pará! ¡Pero un cacho! ¡Ah! ¡Hijo de puta! Ah, ¡Ahí está! ¡Morite! ¡Ahí está! ¡Ahora el, el, el granada! ¡Granada, granada! ¡Y que se prenda fuego Ashley también! ¡Chúpemela, putos! Uy, se, la como el... ¡Se quema mi casa, mi perro. ¡No! ¡Las tiré como el culo! <risa> ¡Mis huevos! ¡Ashley y Leon! La falla, lo cago ¡Tira así, boludo! El de la ballesta. Sí, ya sé, hay dos pelotudos tirándome con las nerfs, boludo. ¿Qué, es eso? ¿Qué molesto, boludo. Ay, ay, ay. ¡No! Creo que se murió. No. Encima le cae el tiro en el orto, boludo. ¿no? <risa> Entró por el culo y ha salido por el hombro izquierdo. Hija de puta, boludo. Dios, salvar a esta pelotuda. Cuesta uh -huh. más que. No, otra vez. Oh. Otra vez roba. Luis, Luis. Ahí está, te, ¿Por no podés tirar el cuerpo de Luis? Tipo <risa> qué que explosiones, boludo. Ahí hey voy, ahí Ashley. <risa> Otra <risa> vez. Ahí está. <risa> <risa> no hago fuerza, peludo. Ya está, podés salir así. Nah, ¿qué quiere que suba la. Uf, pensé que se estaba agarrando la gamba, boludo. <risa> Me dolió. Ay, ay. Listo, Ashley, a ver, ahora. No podés pasar al eh? siguiente. Ojalá, boludo. Ah, pasa que hasta que bajá la pelotuda ya está en el otro mundo. A ver... Lo que acabo de aprender es no dispararle. ¡Eso! ¡Eso! No hay que hacer. ¡Ay! Eso no había no que hacerlo. Pero no es pereza que le agarres, boludo. No, es que no puede... Es que ese, se mueve muy rápido. Eh, pero ese, este no. Uy, sí. lo <risa> Este se mueve lento, ¿no ¿Ves? Ahí está, por pedro, ¿De qué me hablas? Eh? Tanto miedo! boludo. ¿eh? Casi Samuel la vieja, ¿Ves? Yo creo que la vieja, para mí... Le... ¿Cómo es fetos, cada... boludo. No, sí, o a cada uno de los invitados le choreé un toque de vida. Es como... ¡Ay, me alegro de que estés acá. <risa> <risa> <risa> tipo Jean <-Zoom>, boludo. <risa> <risa> Te comí dos años, tomás pelotudo. <risa> claro, los toques... Sí, o agarra al nene de Marley y a Mirko y... ¡Ay, qué lindo nene! <risa> <risa> y ves que la vieja se viste mandibulea y... <risa> y aparece un más dos. Come puto La concha Pero la. Eh, soy muy choto de Te digo que tenés bastante buena puntería Sabes lo que pasa es que. Este ahora se pide un giro, ve, mira ¡Ay! ¡Oh! Que me sí. quise la cosa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pará, pará, pará. Déjala en paz, la pendeja. Este. Ya bastante me rompe las bolas, boludo. Tiene que venir a Cost y a por... <risa> <risa> la boludo. ¡La puta madre! <risa> me parece que se murió. ¡El orto! Escúchame, ¿no hay algún truco en Pornhub para que, no, para, para que no se muera Ashley? ¡Ay! ¡Por Dios! Para salvar esta piba me contó más boludo que... el jefe del Dark Souls, chabón! ¡Por Dios! Por Jehová <risa> Por el Dios Ram <risa> por, por Ricardo Ford ¡Uy! ¡Casi Pero se la me... le ibas a dar <risa> un tiro en la mama boludo En <risa> la mamaria Ahí tenés, Ashley. No, no, guarda, moví la mano. <risa> Ay, me quedé manco, pelotudo. <risa> oh. Si querés más, acá tengo otra Monster. <risa> la salvamos a, a la pelotuda. Ahí <risa> sale corriendo, boludo, eso es lo que pasa. ahí <risa> <No hay> moda. <risa> Hola, sí, ¿Puedo que voy a buscar una nalga? una uh, <risa> boludo, <risa> Pero le daba muy cerca de la priva Del orto, tío. <risa> bueno, Ahora voy a que Ashley, antes de que la rapten, se había hecho unos estudios de hemorroides <risa> y le habían dado muy mal. Le habían dado que ya. Cuando se iba a rascar el culo se acariciaban los intestinos. <risa> <risa> ¿Qué hago? <asco? risa> ¿Por qué, boludo? ¡Uy! ¡Qué buena puntería, boludo! Tienen que todas las esquirlas de la bala clavada en el pecho. Ya está, Ashley, dale, rajá, boludo. Voy a tomar mi tiempo, me voy a tomar un café. Me fue no, un porro, loco, no me rompe los huevos. Uy, está cerrado la habitación de los que...? Este me tiene harto, este. Me mátalo, tiene... me tiene cansado, mátalo. Ah. 80 tiros de No, la puta madre. Ashley, Ashley, Ashley, Ashley, Ashley, Ashley. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ah! Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, hijo de...! Ay, ay, pero ay. qué ganas de pegarle en la cabeza pegarle... ¡Es los... que yo me...! Pero tirale a los pies, boludo. Sí, vale? mier... ¡Pará! ¡Un poco! Come. ¡Qué fumable, tira? boludo! Tu vieja está. No, ahí está, pelotuda, que la raptan otra vez. ¿Tu vieja está? ¿Cuántas veces la raptaron allí, boludo? Allá? Ahora... Esta es la de trigésimo segunda vez ahí está amigo tengo un cagazo que se me cierra el culo cada vez que este disparo bueno bien, <risa> bien. bueno bien. bien dentro de todo bien, me parece me parece productivo ya está tal? <risa> Uf, ese venía listo no hay bolonies, más ¿no? no hay más Ashley Ay, otro pelotudo acá con Daryl litzon, el ¿Te el le pego en las piernas sí, boludo? Te doy un martillazo en la cabeza ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahora sí, dale Ashley, mueve el culo ¿A quién le decía mueve el culo pedazo de pelota? Ahí está, ahí tiene la llave, dale Ashley Abrí, la flaca, ¿qué crees que llame? ¿Al cerrajero? Oh, fumafazo, león Le decía león, viste León <risa> Por fin, bueno gente, oh, oh, ahora soy oh, Ashley Uh oh, oh, bueno por lo menos Bueno gente, próximo que Uh el micrófono está así pelotudo no importa, se escucha igual sí. Porque las ondas sonoras Tienen una frecuencia bastante Chao chico, no, no. <risa> chicos Chao chicos